cada imperio mundial. pero la primera moneda que fue aceptada, usted iba con una moneda de plata impresa en la calle de la moneda y pagaba en China, y usted podía comprar cosas, y lo pagaba en el África y hasta podía comprar esclavos. y lo, lo pagaba en todas partes de la tierra, fue la primera moneda mundial. Entonces, 20.000 toneladas. piensen ustedes cuántas monedas eran? Porque son 20.000 toneladas. 20 millones de kilos. Bueno, era un dinero vez. ¿Se logró este dinero gracias a qué? A que los indígenas islas tenían que ir adentro de la mina, trabajar, y morir dentro. Y esa plata era la vida objetivada de los indios que morían. O es decir, era la vida hecha moneda. ¿Y a quién se ofrecía? Al nuevo Dios. El capital. hoy reina en Wall Street y en el Banco de México y en todos los lugares. Para los profetas de Israel y para el fundador del cristianismo, decía: hay dos señores, Mamón o el Dios de Israel. Y Mamón era el dinero, puede decir la plata. Y por eso que en el dólar dice: In God we trust. Nosotros confiamos en Dios. ¿cuál dios? el o el dios de Israel o cristiano si fuera cristiano el fundador del cristianismo dijo o adora el dinero o adora a Dios pero si en el dinero dice confía en Dios no puede ser en el otro porque él es el otro entonces, cuando uno dice ateo, dice, este Dios es usted ateo del capital. Ah, entonces podría quizás creer en el Dios de la justicia. ¿Cree usted en el capital? Entonces usted es ateo del Dios de la justicia. ¿De qué Dios es usted ateo? Porque al decirte que es ateo, ni niega a Dios, ni se cree usted muy inteligente, porque quizás sea usted un fetichista. ¿Se entendió? Bueno, no hay pocos filósofos, y son algunos de ciencia dura, se entienden, ¿no? Porque es no es una metáfora profesor no se refiere bueno, a bueno me hace pensar un poco a lo que este escribió o hace un poco un, un filósofo que se hizo musulmán Roya ¿no? Gaudí ajá, este, en, el, en el libro que se llama Tenemos necesidad de Dios que nos hace esta es misma pregunta o al Dios y se refiere yo creo que a eso al dios Mamón que es el arameo o al dios este de Israel vamos creo que esa es la pregunta Sí, pero no es solo el dios de los el que era considerado el dinero por el fundador cristiano no es de los arameos sur ah claro sí sí sí, sí. claro garodí era marxista sí. y era ateo y se hizo musulmán era ateo del dios de los musulmanes cuando era marxista y cuando se hizo musulmán fue ateo del dios capital que era cuando era marxista Sí Pero sí. lo que pasa es que Marx tampoco fue ateo de El dios semita Era ateo del capital Y por eso hablaba del de de ateismo de de Puede decir Era, decía El capital no Y eso lo puede decir Cualquier creyente Es un Dios de justicia Y no un Dios que justifique A la opresión porque en ese caso se diminuye lo que sobe. Entonces, he hablado de la moral. La moral, voy a usar el mismo círculo, no la boca del infierno, pero Era el sistema. La moral son las estructuras normativas del sistema. Cuando yo creo que esas estructuras son justificadas hasta por Dios. Puedes decir que Dios las bendice, divinizo la moral, la divinizo. Puedes decir, creo que Dios está de acuerdo con eso. Y entonces yo cumplo con la moral y así Y Hidalgo se levantó contra el sistema. Se levantó contra la moral. Y miren, como les he dicho ya, dos veces la era, en el verbiario que tenía Morelos en sus manos, verbiario es la lectura religiosa que los sacerdotes hacían diariamente, ahora lo hacen menos, pero lo tenían que hacer y Morelos tenía un breviario y también lo tenía algo, tenía en ese mismo breviario de, dice este breviario y la Santa Cruz tenía Morelos cuando se levantó contra su rey ¿quién era el rey? el rey era el que justificaba el sistema colonial o es decir las leyes de India, o es decir, la moral del sistema, porque todas las leyes del India, la moral, eran reales células del rey. Entonces, Hidalgo y Moreno se levantaban contra el rey, pero dice así, se levantó contra el rey y contra su Dios. En ese texto, pone a Dios como el que justifica al rey y al rey como el que justifica el orden moral. Y Hidalgo pregunta, ¿de dónde sale ese nuevo dogma católico de que si yo me levanto contra el rey, esté contra Dios? ¿Dónde está escrito eso? ¡En ningún lado! ¿Cómo Dios puede justificar a un rey que a su vez es dominador? Es, es como el faraón de Egipto, que se creía Dios, pero no era Dios. Entonces, había que ser ateo del sistema para poder liberar a los oprimidos. Y eso afirmando, posiblemente, otro Dios, pero no el del sistema, sino el que exigía la liberación de los oprimidos. ¿Se entienden? Moisés creía en Dios. Dios te decía, saca a los esclavos de Egipto, pero el faraón se creía en Dios. Entonces, hay que ser ateo, pues decir, hay que decir, el sistema no es divino y no es divino porque es injusto, si fuera divino sería justo y si no es justo no es divino, por lo tanto yo soy ateo del sistema, los cristianos eran llevados a los circos porque negaban todos los dioses romanos. La acusación era ser ateo. ¿Quién diría? Porque no creía ningún dios romano, porque pensaba que Dios era otro que todas criatura. Por lo tanto, ateizaba el cosmos, la virtud, las estructuras políticas y la moral. Ya no se adivina, ahora podían ser injustas. Y porque eran la injustas las puedo cambiar. Porque si Dios es el sistema, no lo puedo cambiar, porque Dios es pone. Puede decir, debo ligar la divinidad del sistema para poder cambiarlo. ¿Sabe quién lo dice? Usted no se imagina. Lo dice Proudhon. Proudhon. Todón es un socialista utópico en el que se inspira Marx. dice, después de pensar en mi corazón, el secreto de las revoluciones sociales, he llegado a la conclusión que Dios es la hipótesis necesaria. Pero ¿cuál Dios? Un Dios que sea otro que el sistema. Y si yo declaro, me declaro ateo del sistema, entonces puedo cambiar el sistema, porque es divino. Si el sistema fuera divino, no lo puedo cambiar porque sería perfecto. ¿Se entiende? Quiere decir que miren que notaba. Se lanzaron contra Max, porque era ateo. Un profeta de Israel, por ejemplo Isaías, en el monte Carmelo, reúne a todos los dioses de los pueblos cananeos y los quema. A los dioses los quema. Y dice, a ver, tienen boca pero no hablan. Tienen ojo pero no ven. Y se ríe de los dioses que se queman. El ateo de los dioses falsos porque creemos Dios otro que no podía ser tu padre. ¿Se entiende? La acusación de ateísmo a Marx fue una acusación falsa. Pero lo que pasa es que los mismos marxistas quisieron imponer ese ateísmo de todas partes y se equivocaron porque le entendieron mal a Marx. Porque Marx era ateo del capital y no de cualquier Dios. ¿Qué dices tú? Pues, eh, muchas veces cuando le preguntas a la gente sobre su religión, te dicen que eh, no, creen en una, no creen en la religión, pero creen en Dios. Cuando dicen que no creen en la religión, son ateos de la moral del sistema. Y tampoco creen en una institución que puede haber en parte y personalmente todo. Presionado al mensaje. Porque la gente en México sabe que lo que existe es el catolicismo. Si estuviera en Alemania, podrían ser los luteranos, pero si estuviera en la India, sería el hinduismo, ya no el catolicismo. La religión es una cosa, Dios es otra, y la historia de cada país es distinta. La iglesia, en sus estructuras, de gobierno, obispo, por ejemplo, estaban con el emperador, con el rey de España, con las audiencias, con los virreyes, estaban en el poder y la gente sufría ese poder. Entonces eran disclericales, Pero si veían al Principizado, decían: No, el Principizado, tipo Principizado. Ese pueblo ¿no? Pues, no tenía nada, decía que no tenía ninguna armada para poder reforzar su cabeza. La gente está con el, con el fundador del cristianismo, no está después con las estructuras especiales que, que se pueden corromper pues, y contradecir. Sí. Bueno, es muy raro la historia para Entender. A veces se simplifica muy rápido y entonces no se entiende nada. Filosóficamente, yo digo entonces, el fetichismo, ahí en la página 146, como proceso cognitivo de ocultamiento. ¿Por qué? Porque fetichizar significa hacer algo absoluto. Las normas morales del sistema son naturales. Por ejemplo, la propiedad es un derecho natural. ¿Quién lo dijo? Yo no. ¿Qué, ¿Qué dijo en la media Tomás de aquí? No dijo eso. Tomás de aquí no dijo. Si no se hubiera cometido el pecado original, es un mito. Cuidado. Un mito, es un relato racional. Va así, no dijo para ti. Es mito adámico, es justamente, miren qué interesante, una manera metafórica de enseñar lo que yo estoy enseñando en este curso. Porque miren, no voy a hacer que sea al contrario de lo que la gente cree el mito adámico. Dice que Adán y Eduardo estaban en el paraíso. De nuevo, el paraíso es como el círculo, el sistema. Estaba la ley. Una ley que decía, no comas el árbol de la vida. Si comes el árbol de la vida, vas a transformarte en Dios y vas a discernir el bien y el mal. Entonces nos dicen que Eva tomó el árbol de la vida, y se lo a Adán. Y Adán, ante la tentación, comió y al comer cometió el pecado y entonces fue expulsado del paraíso. ¿Qué tal si lo interpreto al revés? A ver, al revés. El paraíso era un mundo ingenuo, donde Adán creía que la ley había que cumplirla y esto lo decía Dios, es decir, la moral vigente. Pero si no cumplía la ley, ahora lograba saber la diferencia entre el bien y el mal. Y Eva, en vez de tentarlo a Abraham, Eva, más inteligente que Abraham, que Adán le ofreció el arco diciendo: No cumplas la ley, porque la ley es Porque en realidad eres como Dios. Somos parte de Dios. Entonces Eva se levantó contra la moral, y Adán comió. ¿Y ¿Qué pasó? Salió del paraíso de la, de la ingenuidad y entró en la historia, haciéndose cargo de ella. De vuelta al, al visto o ¿se da cuenta? Porque el paraíso no era el, el bien, sino el estado fetichizado de una moral que impedía al ser humano ser como Dios, en el sentido de que soy libre al Dios. Entonces, Eva, en vez de tentarlo, le dio la posibilidad de ese víctima, salió del paraíso y negó la ley, porque era injusta, y entonces salió y el nuevo sistema era un sistema donde el ser humano responsable, pero donde no cree la divinidad de la ley porque la ley es histórica y si es injusta hay que cambiarla y, y lo que pretende la ley es fetichizarse y hacerse para siempre válida. El fetichismo como proceso cognitivo de ocultamiento cuando dice esto es divino y no es divino Puede ser repitizada, en lo contrario. Consiste en considerar un horizonte como marco categorial que interpreta la realidad de alguna manera como si fuera la, la realidad misma. O es decir, toma al faraón y a Egipto y al esclavo como si fuera naturaleza. O es decir, el faraón fuera un dios y el esclavo fuera por naturaleza esclavo eso era el paraíso donde yo creía eso pero el momento en que yo niego la validez de una ley injusta yo tengo que crear un nuevo sistema pero me tengo que declarar ateo de ese sistema pasado se accede a la realidad pero siempre ya interpretada desde dicho marco categorial o es decir, desde Egipto el faraón es Dios y el esclavo es por naturaleza esclavo y todo sigue igual pero para que pueda liberarse el esclavo debe creer que la ley es injusta y el faraón no es Dios ni el sistema egipcio es divino sino que es histórico e injusto y por lo tanto puedo cambiarlo eso es lo que dice Proudhon Dios se transforma en la hipótesis Necesaria Pero no el Dios del sistema Sino un Dios que lo trascendiera Y que negara La divinidad Del Dios que justifica la moral O es decir Es necesario negar al Dios Que justificaba al Rey Que justificaba las leyes y que justificara que nosotros fuéramos colonia. Pero eso había que afirmar otro tipo de dios. Usted es ateo, ¿de cuál de los dos? ¿Del sistema como divinizado o de otro sistema? No es lo mismo ser chino, hindú, azteca, griego u occidental moderno porque cada cultura es ya el producto de la totalidad de las experiencias empíricas y tiende a divinizarse a proponerse como único entonces el mundo moderno es el más desarrollado, es el progresista es el que Dios ha bendecido y en la medida en que yo critico ese mundo me declaro ateo de sus dioses y, y eso es lo que pensaba Marx Marx no era ateo de todo Dios posible. Era ateo del capital. Y la mayoría de la gente que se dice cristiano, cuando es dominador, lo que cree es más en el dinero que en el Dios. Porque si fuera un Dios de justicia, no podría acumular esas riquezas que acumula. Entonces, este es un tema escabroso, pero en el fondo... Muy importante porque la izquierda, crítica, creyó que era condición de posibilidad de decirle a la gente no crea en ningún dios. Y confundió no creer en ningún dios entre no creer en la divinidad del sistema. Y si hay un dios que le exige ser más justo, ese dios tendría sentido. Y ese es el dios de Moisés, que le dice, anda a Egipto y libera a mi pueblo. Ese Dios, si no existiera, habría que crearlo. Y eso es lo que hacen los relatos religiosos que justifican justamente el compromiso histórico. Lo veo y veo que el tema no es fácil y entonces están ustedes volando porque entre otras cosas no les interesa tanto, pero no se dan cuenta que están en el fondo de toda la izquierda la izquierda negó el mundo de los grandes mitos de la humanidad por un ateísmo tomado un IVO. Y negó aún la posibilidad de que un pueblo afirme un dios, pero de justicia, que le exige luchar contra el sistema que pretende divinizarse. Pero eso es muy complejo. Ya lo veo por la cara que pone. Y entonces sigamos al siguiente. El que se levanta contra la moral vigente es el que entra en peligro es y esto el 11.5 dice el tiempo del peligro el Cairo lo he dicho ya pero vuelvo a repetirlo este es el tema de Walter Benjamin, de Agamben de muchos grandes autores en este momento en el momento en que el dominado en el sistema descubre la injusticia al sistema y se levanta contra él, el sistema se vuelve en contra de él. Y por eso que debe sufrir, o es decir, es inevitable que sufra, sufra una persecución. Sí, por fin, la primera vez que me preguntan. Entonces, este, este cambio de sistema que Miguel, bueno, Miguel Hidalgo este, sucede cuando se levanta contra España. Después viene la consecuencia de que lo comulgan que creo que hasta le raspan las manos, no sé, para, porque antes, bueno, y todavía se considera que este, el mito en donde el, el sacerdote, sus manos. Es consagrado. Sí. Lo desconsagra. Exacto. Creo que. Sí, este, mi pregunta es, pasa de este, de este Dios y ya después ya no cree nada o en qué cree algo después. No, lo que pasa, mira, por fin veo que a alguien le interesó el tema. <risa> Gracias. No, lo que pasa es que él ya antes creía en un Dios que no era el del sistema, creía en un Dios que dijo lo que dijo el fundador del cristianismo. Yo he estado en Nazaret. Su pueblito. Dos años. Trabajando el carpintero. <risa> Miren cosa. Yo creo que soy el primero en la historia. No conozco otro. Cuando digo historia, digo 20 siglos. No conozco nadie que en el segundo, tercero, cuarto, quinto, noveno, décimo siglo se haya ido a Nazaret para ser carpintero. Yo fui dos años y tenía mi martillo, pero una vez estando en Morelos me lo robaron. Así que el que se llevó ese martillo no sabe que era Nazareno. <risa> Sí, lo habrá vendido por 30 pesos al pobre Martillo, pero para mí era muy importante. Lo hubiera traído hoy y lo hubiera puesto acá. ¿Qué es lo que dice el fundador del, del Dios en el que Hidalgo creía? Dice: Un día fue a la sinagoga, que era su, el templo de los judíos, y desenrojó un texto, ¿por qué los enrojó? porque eran papiros enroscados, no eran como esto, ch, ch, ch, ch. sino que se enroscaban y, y eran cilindros desenrojó un texto de un profeta de Israel y entonces dice Ruach Adonai Alay el Espíritu de Dios me ha consagrado. Para dar una buena nueva a los pobres. Para gritar un año de liberación. ¿Qué significa eso? Que en las reformas que hubo un, un rey de Israel. Como los ricos empezaban a acumular demasiado riqueza. Puso unas leyes. Que al séptimo año. El que era esclavo de recuperaba su libertad y al séptimo año los que debían algo no debían nada puede decir que usted podía acumular siete años pero al octavo ya empezamos de nuevo y él dice esto es lo que declaro, un año de libertad para que los hijos vean, para que los que no caminan caminan, etc. fue un manifiesto en favor de los oprimidos sí. Entonces, en ese Dios que aquel personaje creía, en ese es el que Hidalgo creía. De tal manera que él veía que la iglesia había traicionado al fundador. Y cuando él entonces se compromete por los oprimidos, estaba creyendo en el Dios del fundador del cristianismo que no era el de los obispos, porque los obispos habían ya sacralizado al emperador y al rey. Entonces, cuando lo excomulgan Hidalgo, lo dejan como fuera de la iglesia, pero Hidalgo no cree en otro dios, sigue creyendo en el que le permitió tocar la campana. Lo que pasa es que estaban contra los obispos pero lo que pasa es que los obispos habían traicionado el mensaje del fundador ¿cómo morían los obispos? en los documentos del archivo de India que he trabajado uno dice duermen en una cama con cuatro colchones y yo diría y el fundador del cristianismo ¿cómo murió? crucificado no estaba muy cómodo en ese personaje creé Hidalgo y por eso que murió como su aquel que él entendió quién era. Los demás viven sacralizando el sistema que él se opuso. El fundador. ¿Te das cuenta? Ahora yo soy filósofo, ¿eh? pero me fui a ese mundo semita para poder criticar la filosofía griega que me decían que era la única yo dije no es posible otra filosofía y esa es la que se necesita en América Latina porque yo no soy hindú porque no nací en la India nací en América Latina por lo tanto así como no elegí nacer creo que me fundo tampoco Elegí ser latino, mexicano. Y aquí estamos. Y estamos en una cultura en donde hay un cierto mundo mítico que llamamos cristianismo. Bueno, como filósofo, yo puedo repensar esas estructuras y hacer que sean racionales. Y no que sean fetichistas e irracionales. Como filósofo, no como creyente. Pero... Puedo criticar al creyente que traiciona a su propio mensaje. ¿Creen ustedes que el Cardenal de México va a morir en una cruz? No. Samuel Ruiz podría ser. Porque se le opusieron. Y, y, pero en México, en, en América Latina, hay obispos que murieron en favor de los indios. Y, y eso sí lo conozco. En, en Nicaragua hubo un gran, se llamaba que los conquistadores lo mataron. Y por defender a los indios. Entonces hay, había gente que creía en el mensaje del fundador. Pero yo lo estoy pensando filosóficamente esa experiencia. Entonces te das cuenta, fue comulgado por aquellos que traicionaron el mensaje. Pero Hidalgo no cambió su creencia. Ya antes creía en una divinidad que nos exigía luchar por la justicia. Y por eso siguió hasta el fin y no traicionó ni al pueblo ni a su dios. Los que lo habían traicionado son los que lo comulgaron, <risa> Que es justo al inverso. Pero a veces la izquierda, sin entender todo esto, se declaró ateo. Entonces, vayan ustedes a un pueblito de Oaxaca y decir, tenemos que cambiar las estructuras. Pero para cambiar las estructuras hay que ser ateo. Y entonces los indígenas dicen, ¿cómo, cómo? Si yo soy ateo, pierdo todas mis costumbres. Me quedo en el aire. ¿Y usted quién es? ¿O es un extranjero que me viene a decir eso? Por más izquierda que sea. La izquierda nunca enraizó en nuestro pueblo porque no supo movilizar el mundo mítico que era religioso. Entonces lo interesante no es ne negarse al mito, sino movilizarlo. ¿Se entiende? Lo tomo, pero eso es lo que hace Ernst Bloch. Un gran marxista, alumno de Max Weber en Heidenberg, pero que tomó los mitos de la humanidad y especialmente el, el mito mosaico y como filósofo y como marxista no negó el mundo mítico, sino que lo aprovechó para ponerlo en movimiento, eso es una tarea futura, no ha funcionado hasta ahora en México y por eso nuestra izquierda es muy ilustrada, pero no se da cuenta que es moderna. Y ahora tenemos que ir más allá de la modernidad. Se han quedado atrás. Bueno. También la palabra Kairos es griega. Y tiene un contexto mítico. Es justamente. La, la, el tiempo. En que rompe. El Mesías. El consagrado. Y claro. Yo estoy pensando en Isaías. Pero estoy pensando en Mahomet. O estoy pensando en el fundador del cristianismo. Gente que se jugó por, por los pobres, por los oprimidos, por las víctimas de un sistema y que fueron eliminados o perseguidos. Es normal. ¿Por qué? Porque cuando yo me opongo a la moral vigente para proponer otro sistema más justo, todos los grupos en el poder se vuelven contra el que está aclarando cómo salir del estado de injusticia y se la agarran primero que todo con el que está clarificando la situación. Puede decir el filósofo crítico. Claro, es peligroso decir si lo que estoy diciendo. Y a tal punto que me echaron de la universidad y de mi país por decirlo. Y vaya a saber, hay que seguir atento a que no me echen de nuevo. Pero, es esperar que no, ya estoy viejo. Bueno, esa es la actitud ética por excelencia. Aquellos que saben oponerse al sistema. Que son los padres de los 43, que están ahí luchando y luchando. ¿Por qué? Por la injusticia que se ha cometido. Y los quieren engañar, y los quieren comprar dándole dinero. No, no, no, a mi hijo no me, no me lo puede comprar usted. No me puede dar 10 millones de pesos para que yo me calle. ¿Cómo? Eh, me, me, me miraría el rostro de mi hijo y me diría, papá, eres un sinvergüenza corrupto que me has cambiado por 10 millones. <ríe> Entonces no puedes esos eso son los críticos del sistema ¿no? y, y apuestan a que la gente se olvide pero esos padres no pueden olvidar a sus hijos y por eso son los críticos esos son el límite mismo de la ética son los seres humanos más humanos esos padres de los 43 y otros tantos que juegan en la misma mm. línea los que están buscando en... en en estas fosas donde se encuentran 200 cuerpos, ¿no? Qué barbaridad, 200 jóvenes que, que dicen que por la droga. Y, y bueno, hoy sale en el diario que se abren más las puertas a la venta de armas en México y el mismo Trump aumenta la producción de armas y armas atómicas que sí que él está incrementando la destrucción de la humanidad. Esas son las cosas tremendas que están pasando entre nuestros ojos. Y bueno, hay gente que se levanta en contra, y eso es la ética. Ese es el Kairos, el tiempo del peligro, como dice Agamben. Pero luego de eso, viene ya la deconstrucción. Le llamo deconstrucción usando una palabra de un filósofo francés, Derrida, porque suena menos dura que destrucción. <ríe> deconstrucción. construcción. Pero desen de cuenta, una vez que se declara la independencia, ¿qué hacemos con el virreinato? Vamos a nombrar un virrey, ¿y quién es el rey para nombrar un virrey? No se puede nombrar un virrey, hay que nombrar en el último caso. Un emperador, pero nosotros, que sí que es una nueva institución. Y las antiguas instituciones desaparecen. Ya no hay audiencias como había para impartir justicia. Hay que organizar algo nuevo. Ya no hay un ejército español. Ahora tenemos que ser el nuestro. Y entonces se destruyen primero las instituciones morales del orden antiguo. Y, y sigo ahora hablando moral, pero entiéndase moral, que era lo vigente que en su decadencia terminó por ser represivo. Porque cuando en el siglo XVIII éramos colonia y nadie estaba en contra, bueno, no lo sufríamos tanto. Los indígenas sí, siempre, pero ya en el, cuando se llegó al comienzo del 19, ya se tomó conciencia y entonces se levantaron contra el rey y entonces el rey empezó a reprimir. Y cuando empezó a reprimir, la moral se hizo represora. Y entonces es cuando ya no se aguanta más, se levanta la gente y ¿qué hace? Destruye las instituciones del orden vigente para fundar las nuevas, pero hay un momento negativo, y ese momento negativo es inevitable. Si queremos reformar la universidad, tendremos que destruir ciertos organismos que no funcionan, y tenemos que después inventar nuevos. Si queremos cambiar un programa, tenemos que derogar los existentes, no podemos hacer el nuevo y marchando el antiguo, porque entonces no funciona la deconstrucción institucional 11.6 la creación del nuevo orden ético de mayor justicia y digo de mayor justicia pero no de justicia perfecta porque no va a ser perfecto va a tener problemas también y habrá que tener los ojos muy abiertos porque no voy a hacer que coronado de, de laureles, los libertadores, se transforman acto seguido en los dominadores del nuevo sistema. Entonces eh, hay que ser muy atentos y esto es un momento muy especial porque los que construyen el Nuevo Orden deben ser gente honesta, pero deben ser gente que, que recuerde el sufrimiento del pasado y que no se corrompa de nuevo, pues entonces empezamos con la decadencia y no podemos funcionar. De ahí entonces que la deconstrucción, sin embargo, es lo primero que hay que hacer. Y esa deconstrucción puede ser parcial y es la transformación o, en algunos casos, pocas en los siglos es una verdadera revolución en 1810 fue una revolución política y en 1910 hubo también una desestabilización del porfiriato y se habla de nuevo de revolución pero no es del mismo calibre que la del 10 en el nivel político la del 10 dejamos de ser colonia aunque sea en los papeles, pero la que viene en el 2000, no sé cuánto, esa va a ser más importante que la de 1810, porque tendrá que liberarnos en serio de todos los elementos coloniales que hemos seguido cultivando. Ya no somos colonia de España, pero somos colonia de Estados Unidos de una manera económica, cultural, cultural. Y de muchos otros aspectos que nos exigen el cambiar. ¿Qué decías? Bueno, ah, es una duda. Usted dice que la izquierda desaprovechó esa oportunidad de alegrarse a Leo. Y dice que, por ejemplo, cuando, cuando Hidalgo se levantó contra el rey, era porque ese era el ideal de un Dios justo. Entonces, como que está en la naturaleza del hombre o necesitamos crear un Dios para que en base a ese Dios la gente empiece a seguir normas como más éticas o sea más críticas a la moral porque no entiende esa parte de Dios? yo, ustedes habrán visto en el texto nunca hablo de Dios lo he hecho en mi curso oral pero como lo están grabando también va a quedar en el libro pero eso lo dejo entre paréntesis en principio mi ética se funda en el, la dignidad absoluta de la vida y de la vida humana. Es suficiente, en el sentido de que cuando el sistema se diviniza, lo puedo criticar en nombre de la vida, porque el sistema pone ahora en, en peligro a la vida misma. Y además, el segundo principio era que vamos a afirmar la vida en todas to sus dimensiones por consenso. Pues tampoco tuvimos parte del consenso. Porque en el orden colonial no opinamos para nadie y nos venía la ley dado desde España. Que sí que no había legitimidad. Entonces, ni estaba en favor de la vida plena de los colonos las colonias, ni habíamos participado en esa ley, por lo tanto no era legítima si yo no participo en algo no me puedo ordenar porque no participé no es para mí al menos legítima que a su vez yo cuente con un mundo mítico, eso garantiza, da más fuerza eso tendría yo que plantearlo en otro curso pero Tú me dijiste, si es necesario afirmar, yo diría, en mi ética no es necesario afirmar a Dios para decir lo que yo digo. Simplemente la vida humana es el criterio absoluto. Pero nuestro pueblo, en concreto, el histórico que tenemos, es un pueblo que sí tiene a nivel mítico, lo mítico es racional pero es simbólico, ¿eh? la explicación del último sentido de la vida a ese nivel mítico o religioso. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede dar, y eso sí que ya es filosófico, la ciencia no puede dar el último sentido de la vida. La biología dice cómo funciona la vida, pero no sabe cuál es el sentido de la vida. Y sobre todo la bio, de la vida biográfica mía, tuya, la de los otros. ¿Cuál es el sentido de la muerte? No se puede saber en la ciencia, nunca lo va a decir. Por último, ¿en qué consiste ser feliz? ¿Lo puedo medir? ¿Qué, qué tipo de encuestas puedo hacer entonces el mundo mítico da sentido a aquello que la ciencia misma no puede tratar pues la, la ciencia puede tratar un nivel empírico con pruebas pero no me puede probar el sentido de la vida de una manera satisfactoria entonces el mundo mítico viene a reemplazar la finitud de la capacidad explicativa aún de la ciencia. Pero qué decir de un momento como el mexicano. La gente no puede recibir ni en la ciencia, ni en la escuela, ni explicaciones puramente racionales. El sentido de muchos aspectos de la vida. Eso se lo dan grandes relatos simbólicos culturales que la humanidad ha ido construyendo en milenios. Y eso, ¿qué ventaja tendría yo en negarlo? Si lo que le quito a, en el fondo a la gente es esperanza. Pero sí tengo que tener criterios de que hay mitos que permiten justamente divinizar el sistema. Fijar en un momento histórico en la historia y justificar la injusticia y la represión. Esos mitos los voy a negar. En cambio hay otros que, que ayudan a la consecución de la vida a lograr sistemas más justos. Y entonces esos, ¿para qué negarlos? Entonces no se, no se deben de negar, como sabes? Porque por ejemplo estaba leyendo a Nietzsche y dice que qué clase de... de... Persona es capaz de crear un Dios como el que ahorita tenemos. También trataba como que esa parte de del. Sí. Una cosa, decir tú, Feuerbach decía: nosotros creamos los Dioses. Pero cuidado, si lo tomo en serio, podríamos decir: el ser humano tiene tal capacidad que, por ejemplo, puede crear un mundo de la poético un mundo de la literatura donde son historias ficticias pero los creamos y los vivimos y me sirven de ejemplo el ser humano podría hacer una apuesta no irracional pensando algo como posible eso es un postulado yo no puedo probarlo pero hay una posibilidad lógica de que fuera. Y entonces, al tomarlo como realizable, cambia el sentido de mi vida. Ya se los puse como ejemplo. Si alguien dice, cuando muero, muero. Y como decía Mabeuf, un gran revolucionario del siglo XVIII, le dice, le corta la cabeza en la guillotina. Era un socialista contra la revolución burguesa en 1794. O es decir, cuando se estaba produciendo la revolución francesa, que es burguesa, ya uno estaba en otra revolución futura, criticando a la burguesía. Lo, lo agarran y le cortan la cabeza. Eh, hemos visto que los bárbaros del Estado Islámico, que han cortado la cabeza a uno, ¿no? Qué, qué bárbaro, ¿no? Pero los franceses eran mucho más estilizados, tenían la guillotina, en vez de loco con un cuchillo, era un, una placa bien hecha, le ponían la cabecita y un cesto al otro lado y ¡shack! se la cortaban y en cantidad, Pues decir que el Estado Islámico no es tan novedoso. Ya ha pasado eso, <ríe> porque lo cortaban científicamente. <ríe> Ni siquiera el, el que lo cortaba eh, sufría demasiado, porque podía mirar para otro lado, tirar la soga y caía la psiquillotina. Así murió Baber, le cortaron la cabeza. Y él dice a su mujer, educa a mis dos hijos como hijos de un mártir de la libertad. Yo me interno en la nada. Es muy racional y en, y en principio es lo único empírico. Me interno en la nada, puede decir, desaparezco. Y eso es empírico. Pero, ¿qué tal el viejito que le dice a la señora cuando muere: Ya nos veremos. Y entonces le sonríe todavía, ya nos veremos. Y entonces le dice, hasta luego, y se le muere. Pero no le dice, vamos a la nada, si no nos vamos a ver. ¿Qué significa? Desde los aztecas y los cristianos que ven la resurrección. Un relato mítico. Veamos cómo murió Babé, un tanto trágico, diciendo, bueno, se acabó voy a la raja, y el otro en cambio que dice hemos vivido la primera etapa, vamos a seguir así que nos vemos, este hasta puede sonreír ante la muerte quién murió cualitativamente mejor el viejito que creyó en la resurrección lo podía probar, que no puede probarlo es un es un paje diría Pascal, es una apuesta. Yo creo. Si no es, no perdí nada. Y si es, ¡oh! qué bueno. Pero por de pronto gané y en que morí mejor. <risa> eso no me lo quita nadie. Entonces, ¿qué ventaja tendría el filósofo de decirle, mire, eso de la resurrección es una tontera? De... Niégalo porque no vale. Usted va a la nada y termina. Garro algo con eso, ¿Le, le quito la ilusión al viejito. No, eso es parte de una cultura, pero que le da sentido no a la muerte, le da sentido a la vida, al amor, a la educación, porque no todo yo lo puedo razonar ni dar argumentos, pero leo un relato mítico e imito al personaje del relato y eso me enseña cosas. La humanidad aprendía por mitos más que por argumentos. Y, y seguimos estando en ese mundo. Entonces yo digo, en mi ética, yo no me baso en la afirmación de un dios. Me, me, me basta con la dignidad de la vida humana. Pero el mundo mítico de mi pueblo, yo no lo niego. No tengo derecho. O es decir, no tengo derecho a un viejito quitarle la esperanza en su resurrección, no tengo derecho, y si no lo cree, pues entonces acepto su convicción, ahora, ¿cuál tengo yo? Bueno, cada uno puede decir, si no hay Dios, yo lo invento, ah, es una invención suya, sí, como... Eh, García Márquez escribió 100 años de soledad y es muy interesante leerlo porque me enseña muchas cosas. Es parte de la creación humana. Entonces, en fin, me entra a otro curso que no es de ética, sino de las últimas, eh, diría yo, dimensiones del pensamiento, porque de todas maneras hasta un astrónomo observa el universo y va descubriendo galaxias y todo pero como ya les he dicho más de una vez él, él no puede decir, no hay Dios pruébemelo, no lo puedo probar porque es un juicio de otro horizonte pero sin embargo se puede preguntar si el universo no tiene comienzo, es eterno lo que pasa es que tampoco puedo pensar la eternidad. Mi cabeza es demasiado pequeña. Puedo pensar el universo eterno. Por lo tanto, el Big Bang fue un Big Bang. Hay infinitos Big Bang atrás. Infinitos Big Bang en el futuro. Y entonces, esto es una temática que ya no es la astronomía, sino es la metafísica. Porque me tengo que preguntar, y bueno, pero ¿y ¿Por qué las cosas son? Y no más bien, la nada. Pero claro, no es nada porque yo soy. Pero ¿por qué yo soy? Ninguno puede responder la pregunta. Nadie. ¿Por qué somos? No fulano de tal, sino simplemente especie humana. ¿Por qué somos? ¿Por qué hay vida? ¿Por qué hay universo? No sé Entonces, el mito Me suple lo que no sé ¿Y eso es creación humana? Sí, y tengo todo el derecho A crearlo ¿Por? ¿Para qué? Para vivir mejor Para aumentar la cualidad De mi vida, esa es la, una capacidad Humana extraordinaria Entonces, yo diría, si no hay Dios Puedo crearlo Alguien me va a decir, pues es una ilusión Sí, y la creo. Y vivo mejor. Y soy más útil. Y, y, so, y soy más inventivo. Y más sabio. Y, y, y todo lo que usted quiera de positivo. Lo soy mejor. Creando a su vez yo. Una motivación que me mueve. Extraño. Pero. Me preguntaste algo difícil. Es ahí donde ya. No se puede ir más allá. Entonces. El ser humano, diría yo, tiene aún la capacidad de inventarse los dioses. Y en eso es la tentación del paraíso. Serás como dios. ¿En qué sentido? Que hasta creamos dioses. Pero ya entramos a otro nivel. Esto había que hacerlo en un curso de estética, aunque no crean. Donde se podría llegar al nivel más alto de la experiencia humana. Bueno, la deconstrucción del aspecto formal del sistema. Primero, la deconstrucción del aspecto material, 11.7. Que es la deconstrucción de todas las instituciones de la reproducción de la vida la deconstrucción de los sistemas culturales económicos y ecológicos y eso es lo que nos encontramos ahora en una crisis muy fuerte única en la historia humana porque nunca la humanidad había enfrentado esta este tipo de conocimiento que nos permite vislumbrar el futuro próximo la familia la pareja Mito eh, un don norteamericano Mito eh, escribieron un tomo que está en el Fondo de Cultura Económica que se llama Límites del Crecimiento 1976 esa fecha sería una fecha de la historia mundial en la historia mundial, porque fue la primera vez que se empezó a usar la computadora, que eran unos aparatos inmensos, que, que tienen menos función solución que lo que tiene un celular. Pero, eh, eran unos aparatos que ocupaban toda esta habitación. Como digo, que entra un chip ahora, pero en ese acto fue una cosa. Entonces podían trabajar con muchas variables, 50, 80, 100 variables para el futuro. Decía, si aumenta eh, el gasto del petróleo tanto por año, ¿en cuántos años se nos acaba el petróleo en, en la Tierra? Y podía decir, en el 2042 no va a haber más petróleo. Si aumenta el smog eh, al 1% total, eh, ¿qué va a pasar? Y entonces empezaron a hacer... Esquemas donde se veía lo que iba a pasar hasta un siglo después Y entonces veían que de pronto eh, la, la humanidad había hecho un estampido y, y de, de mil millones, iba a ser nueve mil millones en esta época ya Pero a su vez el smog que no era nada en el, en el al comienzo del siglo Iba a subir mucho más pero entonces, también el gasto del petróleo, que no era casi nada, iba a llegar a un punto máximo. Y, y llegaba un punto en que de pronto la población iba a empezar a decrecer, porque no iban a poder ya vivir, porque ya el petróleo se había aniquilado, porque ya, y, y se empezó a ver el futuro. Y entonces dijeron, estamos en una crisis ecológica nunca vista. Nunca la humanidad había podido vislumbrar lo que iba a pasar en el futuro. Y eso entonces es el tema ecológico. El ser humano, con las estructuras que tenemos, vamos al suicidio, porque estamos destruyendo las condiciones de la reproducción de la vida. Y eso fue uno de los primeros efectos del uso de la computadora. El librito se llama... Límites del crecimiento, cuesta 100 pesos en el Fondo de Cultura Económica, cómprenlo y pónganselo a leer, porque entonces fue la primera vez en la historia que de pronto la tierra, que parecía infinita en recursos, energía, la atmósfera, todo, se, se vio que estaba limitada y que llega un punto en que vamos a eliminar las posibilidades de la vida. Entonces hay que transformar las instituciones y la que directamente está dirigida a esto es la tecnología, pero a su vez la tecnología es el corazón mismo, del sistema económico y, y el argumento ahí es muy simple, ¿no? En el capitalismo, en el mercado, hay competencia entre capitales. Y el capital que tiene mejor tecnología es la que produce con menos valor y en el mercado tiene menos precio. Entonces, el gran argumento no lo da los ecologistas, lo dio Marx. Marx dice, si hay para producir una mesa en 10 unidades 10 horas por Pero otro lo produce en 12 horas y otro lo produce en 14 horas va al fin el precio estabilizarse en el medio a 12, porque esto es 14 y esto es 10 y entonces el precio es, es 12, quién produce más rápido lo estoy simplificando el asunto, quién usa menos trabajo ¿quién entonces produce con menos valor y menor precio? Este, pero aquel, como no tiene tan buena tecnología, lo, lo produce con más tiempo. Entonces, de lo que se trata es que el precio va a permitir que el, el Capital 2 llegue a recuperar lo que ha puesto y aún recuperar su plusvalor. valor. Pero este va a perder dos con respecto al, al que tiene 12, Pero este va a ganar dos. Y se llama ganancia extraordinaria. La ganancia del que produce más lento va a pasar a la ganancia del que produce más con más tecnología el que tenga más tecnología destruye los otros capitales pero el criterio de subsunción de tecnología en el proceso productivo es el aumento de la tasa de ganancia puede decir este puso 10 y sacó 2 de ganancia este puso 14 y perdió 2 este recuperó lo que puso. El que va a ganar va a ser este capital y va a destruir a los otros. El criterio de producción tecnológica es aumentar la tasa de ganancia del capital. Para eso, al corto plazo, tengo que crear nueva tecnología. Pero esa tecnología es antiecológica, Porque quema petróleo, por ejemplo pero el predatorio es el bien más valioso que hay en la tierra. Los plásticos tienen una capacidad fenomenal de funciones y se va a agotar en poco tiempo, porque es un bien no renovable. Eso es lo que muestra, amigo, que va a haber agotamiento de los bienes no renovables y entonces, ¿qué vamos a hacer? El problema ecológico está ligado al criterio de la economía y eso es el capitalismo el capitalismo es el problema de la ecología si no cambiamos las estructuras económicas vamos a suicidarnos. y eso entonces es deconstrucción del aspecto material del sistema y eso no se, no se logra Hacer. ¿Por qué? Porque esa, ese capital es el que a su vez paga los medios de comunicación y es lo que a su vez ahora ayuda para la elección de los que van a ser representantes. Entonces el señor Trump dice, no vamos a gastar un centavo en las cuestiones de ecología y no vamos a firmar ningún protocolo más de ecología. Ese es un invento de científicos trasnochados de que hay aumento de la temperatura y entonces se sigue destruyendo la tierra porque los medios de comunicación y aún los científicos pagados para que digan eso no advierten que estamos suicidándonos pero eso depende del capital entonces transformación del aspecto material ¡fue! es fundamental pero eso está apoyado en la moral vigente hay propiedad privada y eso es por derecho natural. ¿Quién le dijo a usted que es derecho natural? Lo dijo Hume. ¿Y cuál fue el argumento de Hume? No les voy ahora a destruir el argumento, pero no es de derecho natural la propiedad. Y si fuera derecho natural la propiedad, todos seríamos propietarios. Si es derecho natural, yo tengo entonces por derecho una casa. Y por derecho tengo un salario y por derecho puedo comer. Ah, no. El derecho natural es para los que tienen propiedad. Ah, y los que no tienen, no tienen derecho a la propiedad. Bueno, me distraje, no sé qué decir. Si tenemos derecho, tenemos todo. Y si uno tiene 65 mil millones de, de pesos y otro no tiene nada, pues repartamos. Claro, no es asunto de repartir, es cambiar el sistema. Pero es por decirle que no funciona el sistema como está y vamos a la muerte colectiva de la humanidad. Esto lo muestra Milo y por eso es que la única energía que tenemos que usar va a ser la solar. Pero para eso tenemos que rápido empezar a transformar todo. Pero no se hace nada porque... Todo el capitalismo está sobre la fabricación de autos y sobre una cantidad de instrumentos que son absolutamente antiecológicos. Entonces eso es transformación de las instituciones materiales, pero por destrucción de las existentes. Eso es un tema ético a nivel material, a nivel formal. Las comunidades políticas no han participado en las decisiones fundamentales. Porque se, se arreglan los partidos políticos y todo, a que minorías resuelvan todos los problemas y la mayoría de la humanidad está excluida. Entonces, a nivel material, el sistema es suicida, hay que cambiarlo. Al nivel formal de legitimidad, la mayoría de la humanidad no participa. Y cuando participa en elecciones, son completamente manejadas. O por fraude, o por propaganda de los medios de comunicación que están en manos del capital, o por ignorancia de la gente. Y entonces, aunque voten, no saben ni lo que votan ni a quién votan. Y entonces tampoco funcionan las instituciones de legitimación. Y, conclusión, la estrategia de la factibilidad desde la debilidad del de pueblo. Lo que pasa es que entonces el pueblo debe llegar a to tomar el poder. Pero no, no puede, porque es con respecto a todas las instituciones del Estado, a la policía, al ejército, y la burocracia política y hasta los partidos, la gente se encuentra en una debilidad extrema. Y entonces, ¿cómo hacer para invertir al proceso? Y ahí es lo que yo llamo la estrategia de la factibilidad. ¿Cómo hacer posible? Y digo, leo el diario y veo que se está movilizando... Huelgas en, la, en la Argentina. Había cinco confederaciones de trabajo peleadas entre ellos. Ahora de pronto se han unido todos. Es un logro de Macri. Hacía 30 años que no trabajaba juntos. Es estratégico que se unan para poder luchar contra un régimen que los está empobreciendo a todos. Entonces, eso es parte de la estrategia. Tocar la campana a Hidalgo y convocar un ejército era parte de una estrategia. Luchar contra España, pero en otras veces hay que luchar de otras maneras. Pero hay también entonces la inteligencia práctica de hacer posible cambios históricos. Y si un pueblo no tiene capacidad organizativa para cambiar, va a seguir sufriendo la situación de desventaja que, que vive. Entonces, la parte negativa toca los tres aspectos, materiales, formal y de factibilidad. Negativas, voy a decir, deconstructivas del sistema. Hay que llegar a la realidad y cambiar la realidad. Por eso que es peligroso, porque ahí la realidad... Se demuestra en toda su dureza, y en el caso de Hidalgo, lo apresa a quien? Al que encabeza el proceso, y el que encabeza el proceso, en el fondo, es un maestro. El fundador del cristianismo le llamaba Rabí, que significa maestro. ¿Y por qué un maestro encabeza el proceso? Porque es el que marca el camino y los demás siguen y entienden, entonces al primero que eliminan es al que empieza, y por eso es peligroso, pero esa es la función del universitario de la universidad y de los profesionales en todos los ramos porque somos los que tenemos extrema conciencia de cómo funcionan las cosas la otra gente que no está en la universidad no conoce cómo funciona y sufre las consecuencias, pero pues no sabe cuáles son las causas. Solamente ustedes son los que van a poder entender por qué estamos como estamos. Y si no somos nosotros, había un mito griego que decía que los dioses enseguecieron a Zeus poniéndole los dos dedos. En los ojos y volviéndolo ciegos para que no pudieran levantarse contra los otros dioses. Es pues decir, nos enceguecen al pueblo para que no nos podamos defender. ¿Y quién es la fiesta que ve? Pues la universidad. Es la extrema conciencia del pueblo. Ahí termina la tesis 11, que es el momento negativo. La tesis 12. Va a ser praxis y liberación 2, no destructiva, constructiva. Y va a ser la creatividad institucional del nuevo sistema. Y ahí entra la cosa a mucho mayor complejidad. Porque si oponerse es difícil, al menos todos estamos de acuerdo que la cosa está mal. Pero luego es más difícil decir cómo va a ir mejor. Y entonces ahí aún los que lucharon contra España, van a empezar a luchar entre ellos. Y va a subir Santa Ana, y va a subir el otro, y va a venir Porfirio, y después la Revolución, y Cárdenas, y estamos donde estamos, y todavía seguimos con problemas. Esa es la construcción ética del nuevo sistema, que también no es perfecto, y hay que tener criterios para poder moverse en ese campo ya positivo, creativo. Muy bien.